Puedo evitar que me detengan, si puedo mostrarles si es montar un circo para que lo entiendan. Primero me quieren para que venda después me dicen que no sirvo, me quedo, no oferta nada, no ofertan nada. Solamente esperan que la guita les revele, salve el culo. Además, ahora en la boca quieren ser el padre y no son las hadas y su intento queda nulo Pasando ese episodio termina la temporada Ya no pienso en ese pollo si la tengo enamorada Es que no soy el del odio ni el de la bolsa mojada llueven todas las dudas y terminan inundadas Hablan y lo saben, no tienen la llave Solo van de compra con un compa para mostrarles su nave Se Perdieron los valores, aumentan los temores Usan más excusas que unos y perdedores Solo abren la boca cuando les conviene Después tiran la piedra entre cuatro paredes Amigo, o parte de su genes cuando se ponen gente, preguntan quién es. De una te comento que yo no soy el mejor, que en la calle con problemas como uno del montón. Con frío en el invierno y en verano, con calor, reprochando bien temprano con algún despertador. Si me cuesta dormir, te contesto que sí. Si me pongo a escribir, la respuesta es que sí. Me quieren seducir con billetes de mil, pero confían que a mí van a buscarme de ahí. Sé que me cuesta asumir casi todos mis errores, aunque no apuntar por mí fue de los peores. No tengo claro al momento de actuar. Pero les juro que con tiempo he salido a sanar sola. Siempre mis canciones en la computadora. Esperando el momento que serán todas. Cuesta mejorar, pero lo quiero todo ahora. Coma de dos problemas y una noche lloran. Se cansan el vaso, rebalsa. Caen canon tan solo vive en la plaza, solo quieren marran. No entienden la salsa. La bestia se amansa si suelto mis barras. Es absurdo pensar que todo el mundo rosa Si ante las espinas por la duda te destroza En el silencio ella muda le pega en la nuca porque tiene duda Sigue siendo su esposa La sociedad me enferma cuando se hace la moderna Quiere progresar y no salen de la caverna Si esos guachos te juzgan porque no cosificar Si cuando llega el momento sube foto con mamá Aprende y me equivoco, así ni pierdo el foco a veces ando tranqui, otras tanto has hecho un loco Tantas contradicciones que a veces me interpongo Mantengo orden con mi caos, supongo Solo en la boca cuando les conviene Después tiran la piedra entre cuatro paredes No importa si es amigo o parte de sus genes Cuando se pone un le preguntan quién es Solo abren la boca cuando les conviene Después tiran la piedra entre cuatro paredes No importa si es amigo o parte de sus genes Cuando se pone